Hola, buenos días a todos, bienvenidos a en events and Finance. Hoy tengo aquí conmigo a Joaquín Casasús, que es el director de Abante Asesores Gestión. Buenos días, Joaquín, ¿cómo estás? Hola, qué tal, buenos días, Josep, estupendamente. Eh, genial. Entonces, estamos Joaquín a final de un año complicado, quizás un pelín mejor del año 2020, cuando empezó la pandemia, no pero bueno, seguimos con una serie de problemas, ahora tenemos el problema de Omicron, entonces la situación eh, parece que, que se va a complicar un poquito más de lo que se esperaba. Pero bueno, eh, yo diría, eh, empezamos con esto en el sentido de cuál es eh, la reacción de los mercados a esta nueva variante y a esta implementación de casos eh, y luego entramos un poco más eh, en otros temas eh, de orden un poco más eh, financiero económico. Estupendo. Bueno, la verdad es que en, en, en los últimos años el, el, el mercado, digamos, ha ido eh, comportándose, digamos, eh, un poco al hilo de cómo evolucionaba el COVID y, como siempre, pues el mercado va aprendiendo y la humanidad ha ido aprendiendo razonablemente a convivir también con el, con el COVID y a normalizar un poco la... La, la situación esto lo hemos visto también en el pasado pues con atentados terroristas eh, cuando cayeron las torres gemelas la reacción del mercado fue muy fuerte, cuando explotaron aquí los trenes pues eh, ya fue menos fuerte y a lo mejor con el atentado de Londres pues la reacción fue menos pronunciada porque más allá de la gravedad en términos humanos de esas catástrofes, lo cierto es que el impacto económico pues luego no fue tan tan importante pues con los fenómenos naturales hemos visto muchas veces reacciones y, y iguales hoy pues, son muy trágicos a nivel de, de, de, de vidas humanas pero el impacto global económico eh, a lo mejor no es tan mayúsculo y el mercado pues poco a poco los va relativizando ¿no? y con el COVID obviamente hubo un impacto inicial eh, fortísimo eh, nos mandaron a, a, a casa, la economía se cerró, pero luego hemos aprendido más o menos a convivir con el virus y es una cosa que tendremos que hacer durante los próximos años. Entonces, pues la, el impacto de las nuevas variantes eh, cada vez es eh, menor porque... Todos entendemos que el impacto económico, excepto que esto se torne en un apocalipsis zombie, pues seguramente no será muy grande. Tendremos que convivir con, con distintas eh, olas, algo eh, más de restricciones o, o, o menos, pero eh, la vida sigue, la actividad eh, también continúa y realmente... El impacto del COVID eh, desde que terminaron los lockdowns estrictos, eh, en términos económicos, eh, pues no ha sido tan, tan grande como que de alguna manera hemos todos eh, medio aprendido a convivir con el virus de alguna manera y que la vida no frene, no, no, ¿no? Entonces, más allá de los sustos iniciales y estudiar un poco las curvas y el, el, el, el, el impacto en la medida que se ha podido atisbar que, bueno, pues las vacunas de alguna manera protegen contra la hospitalización y contra las eh, eh, muertes, que ya hay medicamentos en el pipeline que, que serán efectivos eh, contra la gente que tenga la, la, la, la enfermedad, pues el mercado, pues como siempre, necesita a veces excusas para recortar, pero pues luego pues ha pasado un poco de, de, de, de largo y yo entiendo que el impacto eh, eh, por este motivo no va a ser muy, muy grande. Okay.